Hola, muy buenas a todos y a todas. Bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo des descargamos e instalamos la versión del simulador de control numérico, Heinegen, la versión 530, el modelo 530. Vale, y lo primero que vamos a hacer es entramos aquí en Google, vamos a teclear Genigen y una vez entramos en su página web, vamos a vernos aquí al apartado de Software. En Software nos va a redirigir a otra página web que es genigen.com. Donde lo que han realizado ha sido, han centralizado toda la documentación. Vale, lo dejamos en inglés, no importa. Y aquí lo que vamos a hacer es eh, filtrar esto un poquito. Porque aquí nos aparecen un montón de aplicaciones que tienen. Entonces, lo vamos a dejar como PC Software. Y aquí vamos a abrir esto y le vamos a decir que queremos la eh, programación, la estación de programación. Perfecto. Bien, una vez tenemos la estación de programación aquí y ahora tenemos todo filtrado, nos aparecen los modelos que tenemos. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la versión 530. Pinchamos en la página 2 y aquí nos aparecen todas las versiones del control 530. En este caso, como están ordenadas según la fecha de creación, vamos a cogernos esta que tenemos aquí. Abrimos esta. ¿De acuerdo? Nos dice la fecha a la que se ha creado, que es el 2016, y le decimos descargar. Pinchamos en descargar, nos abre esta pestaña que hay que leerla. Bien, perfecto, ya está más o menos leída. Y aquí abajo del todo le decimos que queremos eh, descargarlo. Descargamos el archivo y este archivo, una vez me lo ha descargado, yo lo voy a tirar al escritorio. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros que ya lo tengo aquí en el escritorio, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, lo vamos a pinchar en él y aquí tenemos el manual que está en inglés y en alemán y tenemos la disposición de las teclas para el, un ordenador de sobremesa o un ordenador portátil. De momento esto no nos es necesario. Lo que es necesario es entrar en esta carpeta de aquí y vamos a entrar y vamos a pinchar en el setup.exe. Bien, pinchamos dos veces en el setup, nos nos cae. Y vamos a empezar a instalar. Vale, le decimos que sí. Aquí no tenemos opción, solamente es inglés o alemán. Le decimos en inglés. Ok. Y empieza la instalación. Perfecto. Vale, le decimos a todo que sí. Vale. En principio, aquí en este apartado, le vamos a decir que queremos una instalación típica con ejemplos. Así siempre nos viene bien tener algún ejercicio ya de base. Vale, Lo siguiente. aceptamos Vale. Vamos a ignorar este, el error que me ha aparecido aquí. Vamos a ignorarlo todo. Y ahora nos aparecerá el icono aquí en el escritorio. Vale, el primer arranque es posible que nos cueste un poquito más. Dejamos que instale. Bien, fijaros que ya ha finalizado. Nos dice si queremos mostrar esto. Le decimos que sí, por ejemplo, y que nos saca este mensajito, estas ventanas. Vale, cerramos esto, cerramos esto y fijaros que ya tengo esto de aquí en el escritorio, el icono de acceso directo. Vale, lo arrancamos y me está arrancando ya el, el simulador. En el primer arranque es posible que nos aparezca algunos errores o que nos aparezca algo de cortafuegos de, la, de seguridad de Windows. Tenemos que decir escape y ya uh, funcionando. Vale. Este primer arranque es de los que más le cuesta al ordenador, luego lo arranca normalmente un poquito más rápido. Una vez aquí, lo que vamos a ver es, primero, cómo cambiamos el idioma, porque nos va a aparecer el, el programa nos va a aparecer en inglés, cómo lo encendemos y cómo lo apagamos. Bien, fijaros que hemos arrancado, me está leyendo, nos ha arrancado todo, y aquí me dice este mensaje que dice que, que es una versión educacional en la que solamente tenemos 100 líneas, perfecto. Apretamos la CE, que significa Clear Entry, Entrada Limpia, apretamos Entrada Limpia, y volvemos a apretarle, una vez no, me ha cargado todo, volvemos a apretarle aquí, aquí, el CE, ¿Vale? Entonces, pinchamos aquí en C Entrada Limpia, y ya me aparece todo, digamos, sin ningún error, pero fijaros que me aparece esta en inglés. Bien, perfecto, pues vamos a cambiar el idioma. Para cambiar el idioma, lo que vamos a hacer es acceder a este icono de aquí, que es el icono de edición. ¿De acuerdo? Pinchamos en edición y nos va a sacar aquí un programa, perfecto. Una vez no tenemos que hacer nada en el programa, simplemente vamos a apretar aquí la tecla Mod. Apretamos la tecla Mod y nos pide un código. El código que tenemos que introducir y se lo tenemos que teclear desde aquí es el 1, 2, le decimos Enter y nos aparece aquí todos los parámetros que tiene por defecto el simulador el, el parámetro que nosotros tenemos que cambiar es el 7230 entonces podemos hacer dos cosas o con las flechitas estas que tenemos aquí bajar fijaros la línea azul como va bajando bajando uno a uno o le podemos decir aquí buscar encontrar find y le decimos 7230 7230 le decimos enter y fijaros que aquí nos ha encontrado este archivo este perdón este archivo estos estos parámetros Aquí en este caso le voy a decir, cuando tengo marcado el cero este, le voy a decir el número 5, porque el número 5 es el correspondiente al idioma en español. Le he puesto 5, tiro para atrás con la flechita y tiro para abajo. Le pongo el número 5, borramos, aquí he puesto 2, borro 1, tiro para abajo y le pongo otra vez el número 5 a estos, 5 archivos, a estos, perdón, a estos 4 archivos y 5. Una vez ya lo tengo aquí, simplemente no le tengo que dar a enter, sino le tengo que dar a fin, a end, ¿de acuerdo? Le digo a end y fijaros que ya lo tengo el programa, ya lo tengo en español. Perfecto, dos cositas, a ver, lo primero que todo, ¿cómo lo arrancamos o cómo lo apagamos el software? Aquí tenemos la versión, el modo manual, ¿de acuerdo? Que tenemos la manita esta, apretamos en la manita, vamos al modo manual y ahora tenemos aquí una, dos y tres fichas en color negro. Estas fichas, fijaros que yo se me aparece ahí el icono muy pequeñito, una manita, pero puedo venirme con estas flechitas de aquí. Y me voy a ir a la última. Entonces en la última, fijaros que me aparece aquí el interruptor. Apretó el interruptor y si quieres apagarlo, le decimos que sí y se nos apaga. Bien, este sería un modo. Y otro modo es desde aquí, desde la barra de Windows. Fijaros que no tenemos lo de mostrar claro, iconos ocultos tengo este icono, ¿de acuerdo? Este icono que es muy, muy pequeñito. Este icono pequeñito, si pincho en él, hago dos veces, me aparece esto. Y este icono de aquí, aquí tenemos varios, varios, mmm, varias cositas. Una de ellas sería para apagar, shutdown. Shutdown apagamos para reiniciarlo y en el más, en el more, pinchamos aquí, en settings, podemos ver el tamaño de la pantalla, lo podemos cambiar el tamaño de la pantalla, podemos hacer que el keypad se nos arranca al inicio, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en posición horizontal o vertical según tengamos nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Y esto es importante indicarle que tenemos aquí en la Programming Station, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, eh, esto es todo. Creo, espero que os haya gustado y en los siguientes vídeos iremos viendo más cositas. Perfecto, venga, un saludo, hasta luego. Hola, bueno, pues en este pequeñito vídeo vamos a ver cómo eh, descargamos los manuales para nuestro simulador, para tener idea un poco de los manuales. Vale, entramos aquí en GeneGen, tecleamos en Google GeneGen, entramos en GeneGen.com, en este apartadito nos venimos aquí a Servicio y Soporte, en Servicio y Soporte nos vamos a venir al apartado de Descargas y en el apartado de Descargas vamos a entrar en Documentación. Pinchamos en Documentación y nos abre esta, esta ventana de aquí. Vale, aquí lo que vamos a ir es vamos a pinchar al TNC Guide, que son los manuales. Dentro del TNC Guide, aquí vamos a seleccionar nuestro idioma, que sea español. Y aquí vamos a abrir este apartadito, los controles TNC. En este caso, nosotros nos vamos a descargar ahora la versión de la serie 500. Entonces, concretamente descargamos, en este vídeo hemos descargado esta versión. Entonces pinchamos aquí, ¿de acuerdo? Y nos aparecen. Tres manuales que podemos descargarnos: el lenguaje en conversacional, la programación de ciclos y el DIN ISO. Pues nada, pinchamos aquí y directamente nos lo abre y ya nos lo podemos descargar. Directamente lo guardamos. Uno, la versión. Nos descargamos el siguiente. ¿De acuerdo? Lo descargamos por aquí. Perfecto. Lo guardamos en descargas. Y el último, el de DIN ISO. Muy bien, pues con esto ya lo tenemos. Descargamos y ya lo tenemos todo. Y ahora ya podemos ir a consultar, hacer todas las consultas necesarias. Venga, perfecto. Hasta luego.